gente de la fuerza del pueblo. Presidente ¿Sí? municipal de la fuerza del pueblo. Ese Así es, el, es. El, el cargo. Licenciado, Ajá. bienvenido, qué bueno que está con nosotros. Nada, muy buenos días. Víctor, a Emanuel, que viene no a sustituir a, al doctor, sino que ya está establecido en el programa Contacto Diario. Y saludar a los miles y miles de televidentes que siguen este programa. La verdad era que pensé que me habían licenciado ya, porque justamente hace un año que estuve en el programa. Eh. Recuerdo que en esa ocasión decía que era el último día de la madre que iba a celebrar el viejo partido. Y efectivamente eso sucedió. Así que nada, presto, Vito, a responder las inquietudes que tengan todos ustedes. Qué bueno, ciertamente Manuel <risa> sí. eh, tiene una buena memoria, porque precisamente para el, el día anterior, el Día de las Madres, fue que la última participación eh, lo, que Emanuel estuvo con nosotros pero para nada licenciarlo porque usted parte de este equipo y siempre pues que nosotros acudimos lo llamamos para que esté con nosotros, está presto a colaborar. Emanuel, hablemos un poquito sobre los trabajos que ha venido haciendo la Fuerza del Pueblo y sobre todo aquí en San Francisco de Macorís. ¿Cómo se ha ido estructurando la Fuerza del Pueblo en este municipio? Sí, fíjate, realmente tú sabes que nosotros estamos en un proceso de formación de nuestra agrupación política, acabamos de culminar el Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch, donde se aprobaron la línea programática, los estatutos, y hay una comisión que cabece el compañero Franklin Almeida, donde va a presentar los diferentes reglamentos y también armonizar lo que serán nuestros estatutos del partido. Eh, eso comisión tiene hasta el 30 de mayo para presentarlo a la alta dirección del partido para ya hacer el desconocimiento y aplicación inmediata eh, concomitantemente con eso también en la última reunión de la alta dirección se aprobó afiliar un millón de dominicanos a la fuerza del pueblo en la República Dominicana un millón y unos 200 mil en el extranjero eh, como meta al 30 de mayo y concomitantemente con eso estamos formando lo que son las direcciones de base en el municipio de San Francisco de Macorís en la última reunión eh, aprobamos dividir el municipio cabecera en lo que son 25 bloques que serán las estructuras partidarias de los diferentes sectores y parajes que vamos nosotros a incidir en eso estamos eh, hay una dinámica importante, celebramos una asamblea a pesar de la lluvia que se dio el viernes pasado, donde participaron cientos de compañeros y compañeras, y yo creo que estamos en un posicionamiento importante, porque cada día, como tú puedes observar, y es más televidente, es a diario que el compañero Leonel Fernández está juramentando a gente que viene, del viejo partido, de otro partido y sobre todo gente eh, de la sociedad que ven en la fuerza del pueblo el instrumento que ha de conducir los destinos del Estado dominicano a partir del 24. Eh, lo que sucedió el fin de semana pasado en Santiago no tiene precedente. Eh, 700 jóvenes de, se juramentaron con el compañero Leonel Fernández y cada día, como se puede observar, son cientos y cientos de dominicanos que están haciendo suyo lo que es eh, la propuesta, la visión de un nuevo partido eh, con una mística, con una disciplina y sobre todo con una inquietud de servir a la sociedad dominicana. En Manuel, sí, dentro de la estructura organizacional, por ejemplo, aquí en el municipio de San Francisco de Macorís, ¿cómo está cómo estructurado? Bueno, aquí hay una dirección municipal. Eh, habemos unos 16 compañeros que formamos parte de la alta dirección del partido, porque uno de los acuerdos que se estableció, que aquellos compañeros que vinieran de otra fuerza política, iban a mantener el estatus que le correspondía en esa posición. Por ejemplo, el compañero Andrea Costa es presidente provincial porque viene de la fila de viejo partido y asume la dirección provincial. Yo fui presidente de la dirección municipal del viejo partido y vengo con esa posición. Y así sucesivamente los compañeros que vienen del PTD, que fue el partido que sirvió de base, a la plataforma para que hoy sea la fuerza del pueblo, también se le dio esa prerrogativa eh, a una dirección municipal y ahora estamos trabajando en lo que son las direcciones barriales, las direcciones medias, que están integradas por 25 presidentes de base que van a conformar en los diferentes sectores. En eso estamos ahora, tenemos como eh, meta el 30 de mayo, para luego entonces, porque son posiciones provisionales, a partir de enero se va a celebrar lo que es el Congreso Elector Manolo Tavares Justo, que es donde se van a escoger las direcciones de la geografía nacional. Muy bien. Eh, eh, Manuel Trinidad, una pregunta con respecto a la juventud. Usted mencionaba que se juramentaron unos 700 jóvenes en días pasados, pero ¿cuál es el nivel de participación que tienen los jóvenes dentro de la fuerza del pueblo y sus posibilidades de crecimiento dentro del partido? porque es algo alarmante y un poco preocupante ver que la mayoría de partidos políticos de nuestro país, la participación joven es muy mínima dentro de la política. Entonces, ¿qué oportunidades pues tienen los jóvenes dentro de la fuerza del pueblo? Mira, es tan importante que a iniciativa del compañero presidente Leonel Fernández hay una dirección de jóvenes. Es decir, un partido dentro del propio partido, ¿sí?, la juventud va a tener lo que será su estructura independiente a la del partido. Y es tanto así, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros planteamos la discusión de los 17 mesas temáticas, a mí me correspondió trabajar en la parte organizativa. Y yo planteaba... De la mesa, 17 mesas temáticas, 17 eh, temas que se discutieron okay. en el Congreso, ahí me correspondió la, la mesa número 2. Que tiene que ver con la parte organizativa. Y yo planteaba en esa ocasión en la lluvia de ideas de que, como consecuencia de que para el próximo proceso eh, electoral, para el 24, íbamos a tener más de 700 nuevos votantes. Y que era conveniente entonces que nosotros comenzáramos a formar estructura alrededor de jóvenes de 16 a 18 años que cuando viniera el proceso electoral, esos que tienen 16 ya estaban en condiciones de votar. Y lo hacían por dos condiciones. Primero, para esa juventud, darle un carácter exclusivo de formación política. Yo llegué a plantear, y es una posición que todavía se aprobó y no se aprobó, que se, está dando, se le está dando eh, que sí, la cualificación, y es de que el 10% de la estructura de los municipios cabecera, estuvieron bien formada por jóvenes entre 16 a 19 años y es una posición que vino calando y es temprano, parte temprano de la... Temprano. es parte mm -hmm. del interés de que tiene la fuerza del pueblo de darle la supremacía a la juventud una de las condiciones que se ha planteado es el relevo de manera constante en la fuerza del pueblo y yo creo que la juventud está llamada. Porque, como dice el compañero presidente Leonel Fernández, estamos formando un partido no para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Emanuel, eh, en, en el asunto de la oposición, el partido Fuerza del Pueblo, un partido ya está en la oposición, independientemente de que eh, hay ciertas alianzas con el partido en el gobierno, no... Eh, ¿impide eso que realmente la fuerza del pueblo pueda llevar a cabo una oposición eh, realmente como debe ser, como partido que está en la oposición, valga la redundancia? ¿No, no puede afectar ese ese acuerdo que hay entre fuerza del pueblo y, y PRM? Mira, debo decirte, Víctor, que si bien es cierto nosotros hicimos un acuerdo electoral en lo que tenía que ver el Congreso y parte de los municipios, y que ese acuerdo culminó terminado el proceso electoral eh, y lo entendimos porque se necesitaba un congreso que un partido no tuviera el control absoluto para poder hacer la demanda que se está reclamando en la sociedad dominicana. Por eso tuve que para, para aprobar una decisión que se necesite una participación mayoritaria de un 75%, ninguna de las fuerzas en el Congreso tienen ese control. De ahí la importancia de ese acuerdo político. Pero debo decirte que la fuerza del pueblo y compañero leonel Fernández han hecho o han asumido una oposición responsable. ¿Qué entendemos por una, una oposición responsable? De que nosotros vamos a apoyar todas aquellas iniciativas que vengan en beneficio del pueblo. Como tú puedes observar, todas las propuestas que como consecuencia de la pandemia estamos viviendo, los, la solicitud de estado de emergencia de los préstamos ayer, incluso se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados un préstamo de 300 millones de pesos, de dólares, y nuestros legisladores votaron, porque nosotros entendemos que la situación de crisis eh, de salud, y que ha traído como cuencia una, una, una crisis económica, nosotros tenemos que ser una oposición prudente. Por eso es que el compañero Leonel Fernández ha establecido que lo primero es la salud del pueblo dominicano. Y que después de la salud hay que buscarle soluciones a la problemática que se presenta. Por ejemplo, sabemos que la deuda pública eh, consolidada creció de un 48% mil dólares, un 58.9, 59 mil millones de dólares es la, la deuda eh, consolidada de nuestro país y que esa deuda en este gobierno ha cogido 10 mil millones de dólares prestados, un 20% más de la deuda, es decir, está comprometido de cada 100 pesos 75 centavos, 75 pesos están destinados a a los servicios de la deuda pública, y nosotros hemos sido consecuentes en situación de eso. Es decir, que nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso con el partido de gobierno, hicimos un acuerdo que culminó el 16 de agosto, y que es un acuerdo que es beneficioso, porque entendemos que las fuerzas políticas deben de eh, llegar al acuerdo para aprobar proyectos que beneficien a la población, y eso es lo que estamos haciendo. Eso está muy bien y, y es una parte de, de que también no se adueñen, como bien usted decía, un solo partido político de lo que tiene que ver con el Congreso, que haya un equilibrio en la política. Y entiendo que, que esto ha sido también un muy buen un muy buen punto. En cuanto a, a los proyectos a nivel provincial que tiene el partido, ya hemos hablado un poco a nivel eh, nacional, ¿verdad? En cuanto a nivel provincial que, y tanto municipal también, ¿Qué miras tiene el partido hacia las próximas candidaturas o si todavía eso se espera a una convención? ¿O cuándo sería la próxima convención de la Fuerza del Pueblo a nivel provincial? Mira, Emanuel, lo primero es que nosotros como concentrado en lo que es la, el reclutamiento, la afiliación de un millón de dominicanos. De eso nos corresponde en la provincia de Duarte, afiliar 34.000 eh, provincianos. Y en San Francisco de Macorís tenemos una meta de 17.742, que viene siendo el 15% de los electores del municipio. Entonces, esa es nuestra meta ahora. Estamos en la etapa de formación de nuestra agrupación política, de formar la estructura de dirección en todos los sectores y parajes. Por ejemplo, a mí me corresponde enlazar lo que es San Martín y Capacito. Más bien, reclutar la simpatía y los dirigentes de nuestra agrupación política para darle forma al partido. Luego de que la meta del 30 de octubre se cumpla, vamos a pasar a una segunda etapa, que es la estructuración nacional por el voto eh, secreto y universal. ...de la diferente estructura del partido. Si sacar el comité municipal, el presidente provincial, el presidente municipal... ...de cada uno de los distritos y municipios que conforman la provincia de Duarte... ...conjuntamente con el vicepresidente y el secretario general... ...que son los tres cargos que se deben de elegir por el voto universal y secreto. Luego ya de que el partido se consolide como una fuerza política... ...que aspiramos a ser la principal fuerza política del país entonces habrá tiempo para hablar de las candidaturas provinciales y municipales. Eso ahora nosotros no nos quita el sueño. Nosotros necesitamos consolidar esta fuerza política, que como bien dice el presidente, de la, el, el, el presidente compañero Inés Fernández, es un instrumento político no para participar en las próximas elecciones, sino para dejar como legado a las próximas generaciones. Excelente, muy bien el, el tema. Entonces, en resumen, podríamos decir que la Fuerza del Pueblo actualmente está trabajando para consolidar el partido, conseguir nuevos eh, eh, eh, votantes o, o, o fuerzas pueblistas, ¿verdad?, hasta eh, en, este primer, en este primer escenario. Para luego, a un segundo escenario, basándose en esos nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo, pasar a unas elecciones internas del partido para las direcciones, eh, provinciales y municipales, es ¿eh? correcto. Y de Entonces, también. Ya luego de ahí, pues, más cercano ya a un periodo electoral, pues se hablaría ya de, de, de los demás temas. O sea, correcto, Está así muy mismo. Bien, eh, está, o sea, el partido ahora está en un tema de reestructuración. De formación. formación, perdón. Sí. Correcto, eh, eso muy bien. Emanuel, eh, finalmente, me gustaría oír la opinión de Emanuel, el presidente municipal de la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? hasta que se llegue ese proceso, Correct. de que se ratifique y que se y, y que lleguen la, las autoridades Yo, que van no, a dirigir de, de hecho nosotros no vamos a aspirar okay, dándole visión a lo que era el, decir, de la renovación el y, y, y, y, y y de no vamos, relato, vamos a aspirar a la a presidencia a correcto para pero tranquilidad entonces, no aspirará a la presidencia municipal pero entonces pasará ya a tener otro, otro cargo a nivel nacional la Fuerza del Pueblo, eso estoy diciendo yo, eso ya... Entonces, no, que, que bueno, Víctor, un dirigente eh, de este calibre en claro. la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Eh, entonces, me gustaría oír, Emanuel, ya del, como Fuerza del Pueblo, la opinión del partido en cuanto a las medidas que, se, que ha tomado el gobierno recientemente producto de esta especie de rebrote que tenemos del COVID-19. Mira, la verdad es que eh, la situación económica del país no es la mejor. La deuda eterna es un elemento a tomar en cuenta. E incluso el presidente Abinader eh, intentó, mejor dicho, presentar una reforma fiscal que más luego ha entendido que la situación no es la más ideal. Nosotros entendemos de que debe de mejorarse la situación económica del país. De hecho, algunos indicios de mejoría en el mes de abril como consecuencia del incremento que de envío de la remesa, que es un sector que ha crecido en más de un 30%, es el sector principal de la economía dominicana. Y como consecuencia de esta dinámica, de ese experimento, de un producto de la demanda inducida que ha puesto Estados Unidos de incrementar el gasto, para que ese gasto conlleve la inversión eh, algunos sectores como Zona Franca, que también ha crecido, producto de la capacidad de compra que han tenido ahora el pueblo eh, norteamericano. Sin embargo, la situación es delicada. Como sabrá, eh, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de 2012 planteaba que aquí hay, que ese tres pactos, que era el pacto por educación, que bien se llevó a cabo en el pasado gobierno, Queda pendiente el pacto fiscal, que todavía está, el que está aprobado o no aprobado, y el pacto fiscal. Ese gran pacto fiscal debe ser producto de un acuerdo de las diferentes fuerzas políticas. Y nosotros entendemos de que debe ser eh, los impuestos no deben ser regresivos. Cuando hablamos de impuestos regresivos significa incremento a, a lo que es, son el ITEBI. Nosotros entendemos de que no. Por ejemplo, cuando se aumenta el ITEBI a cierto producto, eso indica que todos pagaremos iguales y no deben pagar más. En una situación de crisis, Lo que tienen, tienen que pagar más son los que más tienen. Y por eso nosotros entendemos que los impuestos deben ser progresivos. Aquí lo que se debe penalizar es la ganancia, la grande ganancia. Se debe penalizar lo que es las edificaciones sumptuosa, es decir, eh, de, de dinero. Sí que pague el que más tiene. Entonces, eh, la situación es delicada. Creemos que el gobierno hasta cierto punto, en términos de la pandemia, no ha sido lo certero. El problema de este rebrote hoy en día, de que en el día de hoy comienza una nueva eh, toque de queda en el Gran Santo Domingo, que viene siendo la mitad de la ciudad. Porque el Gran Santo Domingo concentra eh, el 50% de la población. Y más aún que la cantidad de dominicanos, de, de, de, de, otras, de otras ciudades que se dan cita, y yo creo que se debió prever esa situación. La medida yo creo que no fueron las más que demanda el momento. Eh, sin embargo, vamos a darle un voto de reconocimiento y esperamos de que realmente la situación de la pandemia venga a disminuir y creo que se debe de producir una, una publicidad más agresiva, fundamentalmente la juventud, para que vaya a, buscar, a vacunarse. Yo creo que con los líderes juveniles eh, eh, que inciden en la juventud y figuras como Juan Luis y, y Pelotero, que también inciden, yo creo que el gobierno debe aprovechar el nivel de incidencia de esos sectores de la población para hacer una publicidad agresiva de concientización para que la población acuda a vacunarse. Si no se vacuna el 80% de la población, eh, el asunto del de virus y la pandemia va a ser permanente en nuestro país. Y para hablar... De solución económica, primero tenemos que hablar de una solución de salud. Así es. Emanuel, pues nosotros queremos agradecerle el hecho de que usted haya aceptado esta invitación para tocar esos temas que son temas de actualidad y sobre todo con, eh, lo que tiene que ver con la fuerza del pueblo, que es el partido al cual, del cual usted es dirigente y actualmente presidente en municipal, así que gracias por estar con gracias nosotros. Gracias a ti este Víctor, a Emanuel y a todo el público que nos escucha. Gracias Emanuel y siempre bienvenido aquí cuando guste, ¿verdad que sí Víctor? Así sí. es. Emanuel Trinidad Puello, presidente municipal de la Fuerza del Pueblo, estuvo con nosotros en el día de hoy en esta que fue la entrevista VIP en contacto diario. Vamos a una pausa porque ya está presto ahí a compartir los próximos cinco minutos en contacto con los deportes de nuestro compañero Ariel Núñez. Así que no le cambie que en breve regresamos.